Ya bueno, le estoy dando listo, eh, bueno, cada vez que yo juego siempre publico en mi página o mi, mejor dicho en mi grupo en Facebook, siempre las veces que yo voy a jugar y cualquiera se une a la sala Ya vamos a ver qué tal me va en esta partida, voy a usar las Pandemic, no sé si sirvan En realidad no sirven de nada, porque hay otras crías que lo superan Ya, ya se supongo que los toros o ese tipo de cosas, ya sabía ya, empiezan con esto Oye, vamos, a ver, a ver Oye, no, no, no me digas que tan rápido, tan rápido A ver, cuidemos a nuestro golem ah, oh, oh, oh, oh, okay, ¿qué equipo soy? Ah, bien Qué feo ¿Quién me está tirando acá? No sea. Oye <ríe> ¿Cómo me... Cómo, ¿Cómo me botaron? Ya vamos, vamos a empezar, vamos a empezar ahí Veo lag también Mundo lag, mundo lag Y vamos a empezar Toma Toma A ver, <ríe> ¿quién se llevó? El mago creo que se llevó A ver, tengan cuidado Vamos a esperarlos aquí Oye, qué salvajes que juegan Apenas estoy empezando Y ya se loca. Encima me trabé acá y Ya, bueno, bueno, bueno vamos a Vamos a jugarles Así quieren jugar, vamos a jugar a ver, vamos a ver si mis crías sirven de algo. Toma, oye. Chapen a ese mago. Toma, mago. Uy, encima le cae, no le cae. <ríe> qué malo. Qué malo, en serio, jugar después de tiempo. Aso, de dos golpes se lo bajan. De dos golpes se lo bajan al golem tan rápido. Ya, yeah, creo que voy a trabar nada más Vamos a jugar a la estrategia antigua Si es que no puedes, en ni modo, tienes que trabar Vamos a jugar También es divertido trabar <risa> Para que no pase Vamos, corran Pero tranquilízate acá nomás Aquí, aquí ya vivimos que hay varios Ese toro de quien suelta acá Oye Oye Oye Bien, bien, bien, esta pandemia porquería salte, ya me estoy olvidando de cómo sacar la pandemia Y encima ya, ya se pasó creo que este mago ¿Quién? A ver, a ver, vamos a cuidar al, al compañero que tiene la espada durada A ver, a ver, tranquilízate Bien, tan rápido se lo llevan, a su esto ya no parece... Uh... <risa> en, vez, en, verdad, en vez de crear nuevos servidores Este juego debería estabilizar su lag Y bueno, una, una medida de, pro, de protesta Lo que ustedes deben hacer Si es que a ustedes no les gusta tampoco Esa idea de sacar un nuevo servidor con lo mismo Y en vez de mejorar su servidor De mejorar el lag Bueno, es no entrando a esa sala nomás Si no entran al nuevo servidor Tarde o temprano Van a cerrar Uy, uy, uy que me olvido hasta, hasta soltar las crías, ¿so en serio y tan rápido lo bajan lo bajan a mis Pandemic hace que por gusto gasto plata en esto <ríe> ya, vamos bien, vuela, vuela, vuela, vuela palomita ya, usa, por algo tienes bombas, vamos a usar siquiera las bombas acá Bien, quédate ahí Oye Oye, oye, oye, peloteros no me, no me molestes Bomba, mago Y la bomba le cae Toma Toma A su que ese pelotero baja mejor que mis pandemics No, sí, ah, bueno, al menos ganamos la ronda, se lo llevaron Pero esa vez voy a intentar, eh, voy a intentar yo llevármela A ver si es que logro pasar Sea loca, en serio, cuando juegas después de tiempo no es lo mismo En realidad te olvidas de todo Hasta me olvido soltar la criatura rápido Ya sé que acá todos juegan a full Vamos, no, vamos. Bien, vamos, vamos vamos. Pasa por lo que estoy aparte Oye ya ya, se, ya me ganaron, vieron. Apenas llegan, creo que se lo bajan de dos golpes. Qué salvajes que son ese serio Ahí amado, te creo A ver, tranquilos, tranquilos acá. Vamos, pandemic, maten, maten, hagan algo, hagan su trabajo, maten a cualquiera. Pero maten, ayuden si quieran. <risas> Ese otro ward para volando ¿Por qué te gustará volar, ward? Bien, bien, bien Bien, pandemic, bien Hagan algo, sirvan para algo si quieran Aquí, aquí me voy a parar Van a ver qué va a caer Vas a caer, maguito Ya ves Cae, oye, cae ¿Cómo? ¿Por qué no te caes? me cambiaste de dirección eso que me ganaron ya perdimos la ronda qué mala no sé quién se llevó la ronda estamos perdiendo no, no me gusta perder pero en mi modo estamos volviendo después de tiempo un saludo para todos los que entraron a mi sala Admi Frost, traicionera luz divina ángel magufred Sunny escorpión oscar y bartos bueno todos los que están en esta sala un saludo para ellos oye, esos toros, esos toros son más efectivos que cualquiera creo que y ahora sí oye no te pongas, <ríe> ya viene escápate, yo yo protejo al menos esta zona oye qué feo que bajan estos ah. A ver, a ver, vengan Vamos Pandemic, extinguidor, mete tu extinguidor Extingue a los que están ahí No hay nadie, creo que todos se fueron al golem ya Vamos, vamos Encima ya me traqué Bien, ganamos esta vez Yo <ríe> no estoy haciendo nada, pero estamos ganando Uh, ya, ahora sí vamos, solo solo he puesto ocho rondas, pero vamos a jugarla bien Ahora si sí tengo que llevármela, hacer algo en serio, porque muy, muy, muy monce el juego Muy monce el video, aparte de que me está fallando este programa para grabar Vamos, vamos Ahora sí Ya, en fila, 3, tres. tres en fila, no me vas a detener Ahí, detenga, detenga a todo lo que puedas Ahora vamos a ver cuántos cuántos se quedan Uy, hey, qué mal, en serio, ese pelotero hace más, más que mis pandemics Pensaba que esas pandemics servían de algo Ya bueno, al menos se lo están llevando, pero muy rápido Lo que no me gusta es que se lo bajan al gole de dos golpes Si yo tuviera mi Wars y me lo bajo de dos golpes, eso no, no es tan bueno hasta ahora no le suben el no le suben, creo que el, la, la resistencia al golem que debería ser importante. Si mejoran la ropa debería tener más resistencia. A ver, a ver, vamos a soltar creo que aquí estrategia, vamos. Toma, Toman, paras molestando a mis Pandemic. Encima ese se lo bajó a los tres Pandemic. ¿Qué chiste en serio? Y son level 99. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? mata mata siquiera la culebra o Sheldon como se llama Ay, bien se lo bajó a ver vamos a bajar vamos a bajarnos Hacia de acá toma toma toma yo le estoy dando a cualquier lado pero al menos a la que debo dar a ver a ver a ver, a ver. ya ya sé sí. <ríe> Le metí una bomba En la cara Oye, ya te crees vivo Y ahora sí, ahora sí Vamos, vamos Suelta, suelta, suelta, suelta bien Mete bombas Para algo eres mago Bombita, bombita para ti Bombitas para mí No Hace que una traza estas, estas tartarías te bajan bien, en serio Oye, no sé quién Estos toros, en serio, son más efectivos que las otras criaturas Oye, ya sé que tú me quieres matar Pero mejor me quedo Bien, bien, bien vamos, vamos Vamos al golem El golem dorado ha revivido <ríe> Este guarda está loco que se va por todas las... A su quemala. Vamos, vamos Cambia, cambia el arma Ya sigue sígueme nomás Vamos a pasearnos por todo el mapa Ah no, ya, ahora sí Ah no, vamos oh. ese Lo están llevando al... A su quemala. Vamos por atrás no. Bien, bien, de nuevo ha revivido el golem. Ahora sí. La victoria debe ser mía. No, no, no me bajes la vida. <ríe> no me bajes la vida. Este me quiere bajar la vida. Ya, se lo llevó el mago de nuevo. Vamos. Toma mago. ¿A dónde vas? <ríe> ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? Chao, pe, chaupe, me voy. Chao. Chao, me voy. Vamos, vamos. Vamos a marearlos. Oye, ¿cómo me mató? Mi bomba hizo algo, nada. Mi bomba. Oye, mi bomba. Qué mal me mató. ¿eh? Ya bueno, vamos a ver si nuestros amigos o mis o de los de mi equipo ganan la ronda. Ese mago ya está volando, como vemos. La, la Archer está que le apunta, no vayan al azul dice. Y bueno, un saludo para todos los que están en esta sala y también. Bueno, seguramente más adelante voy a jugar o tratar de jugar más golem. También me gusta jugar el modo. bueno modo en equipo. No te digas que te lajeaste, ya te lajeaste la sala. Se quiere lajear como vemos. A veces cuando sacan muchas criaturas ya se lajea la sala. En serio, eh, no sé por qué Rakion saca otros servidores si no puede estabilizar uno de sus juegos siquiera quitarle el lag. Eh, en, en manera de, pro, de protesta, no deberían o la gente que está que no le gusta ese tipo de administración o algo así debería no entrar al servidor que nuevo. Así tarde o temprano lo van a cerrar porque nadie va a entrar al servidor nuevo. Si sí, es lo mismo, aquí en Rakion Latino te creas una cuenta nueva, estás empezando lo mismo en el que un nuevo o el nuevo servidor, es lo mismo, vas a tener lo mismo y de qué vale gastar más cash o más, más todo, el tiempo y todo eso bueno ya depende de cada uno también, pero yo si sí, yo no entro ya más a ese juego o a ese servidor mejor dicho, porque es lo mismo